Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Melikat Blog. En esta ocasión les compartiré el significado de soñar con la Navidad. En estas fechas seguro que es muy común tener este sueño, pero, ¿te has preguntado cuál es su significado? A continuación te mencionaré la interpretación. Soñar con una fiesta de Navidad. Soñar que estás celebrando este evento con amigos o la familia, significa que te invitarán a una muy buena fiesta. Soñar con Navidad alegre. Soñar con una fiesta de Navidad y noche buena, con buen ambiente, iluminación y regalos, indica que tendrás buena suerte, en el dinero y en el trabajo. Soñar con Navidad triste. Este sueño es de mal augurio pues indica que pasarás por malos momentos. Soñar con un árbol de Navidad. Si el árbol de Navidad tiene pocos adornos o están tirados. En el suelo, significa que pronto surgirán conflictos familiares para romper la tranquilidad. Soñar con Papá Noel El significado de este sueño con papá simboliza optimismo, ilusión y magia, algunas de las cosas que sentirás si Santa Claus aparece en tus sueños. Soñar con regalos. Este sueño aparece en esos momentos en los que estás desanimado, y estás a punto de dejarte vencer por las dificultades y te invita a darte un respiro y tener la esperanza de que las cosas mejorarán. Soñar que estoy solo en Navidad, simboliza el punto negativo de la soledad no elegida, precisamente a cómo es tu relación con tu entorno y con tu propia vida, que las ausencias duelen más si cabe, en épocas en las que se reúne toda la familia. Y lo mismo ocurre con esa sensación de no encajar en ningún lado. Y recuerda soñar con la Navidad y Nochebuena no solo simboliza la unión familiar, reuniones y celebraciones, nostalgia viejos tiempos o nuevos cambios en tu vida sino también puede simbolizar sus aspectos negativos, por ello analiza bien todos esos elementos que aparecen en tus sueños.